Hola buenos días de nuevo mi nombre es Curly Mange bienvenido a mi canal T con Curly Mange. Sabéis que tengo una página web eh... Que, se, que su nombre es Curlymangue.com Y que podéis visitarla pues, cuando queráis ¿Vale? Eh, para las compras en, de la, dicha página Recordaros siempre que cuando compréis un producto No lo compréis en Curlymangue sino tenéis, es una puerta Que ya es directamente a Amazon o a Zale ¿Vale? Donde, es, donde vais a introducir vuestros datos personales O vuestra tarjeta de crédito ¿Vale? Amazon, Google Play y Zale Son unas plataformas de compra online Muy profesionales y muy seguras ¿Vale? Las más seguras a nivel internacional Nacional. Y dicho esto, voy a hablaros de lo que estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? Como escritora, eh, tengo que decir que uno de, eh, de mis escritores favoritos, uno de los de, que digo, I follow you, Stephen King, <risa> me encanta, me encanta. Él, uno de los consejos que das es que para escribir hay que leer, así que yo siempre intento leer cuando tengo tiempo o algo, ¿vale? Lo que estoy leyendo ahora mismo, que por cierto tengo que ir a renovarlo, es Los Relatos del Padre Brown, escrito por Gika, eh, G.K. GK. Chesterton, ¿vale? Estas son las, las, las aventuras de un cura de sex, ¿vale? Que investiga eh, crímenes, ¿vale? En su pequeño pueblecito eh, de Londres, de Inglaterra, perdóname, de Inglaterra, en ¿eh? pueblecito de Inglaterra, ¿vale? Ya se hizo una serie sobre esto, eh, que además tuvo muchísimo éxito, a mí me encanta, esta es la portada, donde se ve al cura que lo escriben como rechonchon, <risas> así un poco gordetel, así, con cara de simpático. Eh, y eso es lo que estoy leyendo, ¿vale? Así que estoy bastante empezado. La introducción es de Miguel, de Miguel eh, Temprano García, traducción, perdón, la traducción de Miguel Temprano García, ¿vale? Eh, el primer capítulo me ha gustado muchísimo, yo siempre aconsejo leer, leer es una forma barata de viajar, ¿vale? Es una forma de aprender, de culturizarte, de conocer otras culturas, eh, leer enriquece, ¿Vale? Hay que Yo no digo que no hay que ver la televisión, ¿vale? Aunque yo no soy muy fan de la tele, aunque aquí estoy viendo bastante, no sé, porque es muy raro, me pasa temporadas. Pero sí yo tengo que decir que hay que compaginar entre la lectura y la televisión, ¿vale? Y es, hay que, es mejor mucho leer y de poca poca televisión, ¿vale? Dosificar. Y dicho esto, ¿qué más? Pues ya está. ¿Qué, qué le curle y mangue? ¿Eh? Los relatos del padre Brown. Eso es lo que le curle y mangue, ¿vale? Y eh, está muy bien. Eh, este vídeo de dos minutos es solamente para esto, ¿vale? Y deciros que, por favor, ya sabéis que tenéis mis dos libros: Free Your Mind, un diario de autoreflexión, en Google Play y Amazon. Y Carter, una Car inspectora. Inspectora Carter, un verano de sudor y muerte, que podéis encontrar. donde Pues también en Google Play y en Amazon, ¿vale? Ponéis saint Tomer y lo podéis encontrar o ponéis el título, ¿vale? O oh, si sí, no, vais a mi página web, curlymangue.com. Y podéis ir al enlace para comprar el libro O vais a Life Motivation Live Que es mi libro, de, es mi página web de coaching cl Clicáis en libros Y podéis encontrar también el o, En la página Curly Manga donde ponen libros Ahí ponen ficción Vais al enlace y podéis entrar directamente A donde es a Wix Es en mi página web que es donde tengo Face, Saint -Omer, mis libros vale Podéis disfrutar de La última frígida que es un relato un poco erótico ¿sí? Podéis disfrutar de Relatos sobre el puente de Brooklyn, que son relatos de terror mezclados con es, cosas extrañas que pasan en Malabo. Podéis disfrutar La Muda de la Plantación, que es mi primer libro. Y probablemente en el futuro será revisado. Y podéis disfrutar también de eh, recetas naturales para cuidar el cabello. recetas naturales para cuidar el cabello natural, ¿vale? Sí, que esos son los libros que yo tengo. Así que os animo a que los bajéis, que los disfrutéis. Eh, Libera tu mente. Puedes leer la primera parte en lo que es en la página web de Life Motivation Lobby Coaching o también la podéis leer lo que es en CurlyManga.com. Vais al enlace, hacéis clic y podéis leer Claridad que es la primera parte de Libera tu mente. Ya sabéis que es, un, es coaching, es motivación, es empoderamiento de tu persona. Un besito y hasta luego. No, Os quiero. Chao.